Hola <risa> bueno, la gente que está come también yo no cuando del bucal. ¿Qué personaje elegirás el día de hoy para Verde? Eh? Nadie puede contener la respiración para siempre. Persona no, mierda. mi Viper. Eh, ¿por qué me roban mis? Bueno, llévatela doy main Sage. Ay, qué maldita. Me la robaron robado. <risa> Hola, La realidad la debería tener yo, pero bueno Esto es controlador y yo soy sentinel Ya, pero tengo que ir por ti, baby, Vea, te voy a enseñar cómo hacer Vea, Cortando no hay Y aquí te la y Enrique. Spike, tanta moda Spike bien ricky Hola verga, yo me quedo aquí, wey. Enemigo. Uh, a la verga. A la mierda, un ritual. Estás dándole la manaza. Estoy saliendo. Se sí. ven si que manqueo es porque solo juego como... Ustedes me robaron eh Un enemigo sigue en pie Cuidadito Mátalo fío voy Voy por una <risa> tortilla Cuidado, no, mátalo, mátalo Un enemigo <risa> sigue en pie Vendí, vendí la Spike! ¿La pique, la pique? Eso, eso las pique, las pique Estas atrás, lo acabo de ver, empatándome fallaron la de verdad que, sí, que te el punto que, que no Se acabaron las dudas, estamos listos. Se acabaron las dudas, wey. Voy a hacer el MVP, creo. La banda? uy Me lo estoy haciendo caca, yo. <risa> a no, Oye, ay no, no, no, no, no, avicia la bici, somos, wey, somos los, los dos, uno, wey. Somos como el Reque y el Pepito en Wamblow. <risa> Oye, encargado. siento que no quiero, no quiero entrar por aquí, güey. Bloqueando visión. entrado No por aquí, güey. No sé qué hacer. Pum pum fake güey. ¿Cuatro por cuatro? <risa> no, con tres. Ah, ok Por favor. voy a barrera atrás. Güey. ¿Vos por ahí? ¿Por qué haces así? Me extraño, sí. Están llegando para atrás. Me ¿No pendeja? Pendeja. ¿no acaban de cegar, pendeja. Oye, me acaban de cegar 10 veces, güey. Bloquearé la visión del enemigo... Oye, me, me creo no que nada, me dejó como... Lanzamos. El aneo me dejó temblando la pantalla, creo, y el Jor me me cegó, what the fuck. Que que que le... La banda de esa que tiene... Manda es esa banda a la mierda. Con cosos, con cosos. Oye tira tu banda, güey, si no te la puedo dar. Lo que más me gusta es que el regalo combina con su color. es un boludo? <risa> el el, el rico que no lleva banda, el wey se lo mata. Wey, mejor cura ¡Ay, ¡Cuidado en en en en pie. Pie de vida! Recargando. ¡Ay, de vida, ¡Ay, sube de de vida, me Dale Youtube, tú puedes YouTube. Tengo ¿Qué? tu rastro. Digo, no, YouTube es No, Youtube está muerto, La otra vez la tiene re ganada Dale, yo. yo, yo, yo, yo ser... Es imbécil. Dale, dale, dale, Yoru. Es que Matos nivel 3, no sé si esperar mucho de él. Quedan 30 segundos. Quedan diez mil segundos, Se clipió. what the sus enemigos. Les ayudará a apuntar. voy a llevar la banda, no llevan la banda, Avance La banda. ¡La Voy a comprar tus ya, eh. Oh, vamos. Es que, como tiene. Es que te sobrecargaste de poder al tener mi vandal, mi persona te matar. Con razón. Wey, esa madre úsala cuando apretemos la spy, güey Pon muro, pon muro, pon muro. Ay, te dije. Güey, a no, tuyo está, tener Ten el humo este. No no uses ulti, no uses ulti Todo lo malgas harías la verga No, no se hace men ya, ya, ya no, ya no, no soy based. bueno con la Ya no soy bueno con la banda Ya chale Pues yo sí, porque nada más disparé dos, uno, para allá Y se, uno falla ¡Ah, y otro, pa Veanme Y recuerden que estoy con ustedes Ah, ok, pues entonces... Pique, no hay... ¡Recargando! hubo. Recargando. saltar! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, Nada, no, para acá, por acá, por acá, para acá. El reír. enemigo detectado en mid Oponente asesinato ah, Mira, todos van acá la Un enemigo sigue en pie no. Dos no barra, dos Estaban a nuestra altura Última ronda de esta mitad. ¡Gástense todo! Ay. Oh, le he volvido oído, oído, oído, oído, oído. Ah, okay, ah okay. Cuidado. Estoy cargando. Me sobrecarga mucho de poder, pues una molesta. Andrés, mimiste. No. No. Güey, en toda la partida no he usado mi ulti. Todos vamos con Badal, sí, como Tremendos gays. Sí, sí, urta, usa la plan planta planta plata. planta planta, planta, planta, planta. Ah, ah, Enemigo detectado, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí Ok no, plan Planta el Spike no. Ah, no, sí, es mejor plantarla ahí Nada no, más tenemos que apuntar ahí, ya listo, listo Ya ganamos. digo Un enemigo. Un en a Hola, mi <ríe> y ya listo, ya ganamos. cambiando la de lado. Ya arranca la vida. Pero ahí yo, bueno, no una que tengo un eh. ¿Alguien puede tomar esto? cómprame la Cómpramela, güey. ¿Alguien puede tomar esto? Cómpramela. Uy, agárrala. Somos implacables. Somos implacables. Regresaré. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos rotando, vamos rotando. ¿Aquí hay dos acá. Ahora no, vamos. A ver. Uy, la rota es bueno por, por, por mí. De. Por tubo creo que hay alguien, ¿eh? A cura Para ti están en, A la verga El enemigo Un enemigo sigue en pie Dale fue eliminado Ya no tengo quieres dejar de hacer eso Punto y gana Terminemos con por comandante, el guida tan pro que soy, pro. yo me. tan pro, tan pro que. Estoy cargando. ¿Qué? No, no. Necesito no. un tro. ¡Dos! ¡Comandes! ¡Huyan! ¡Ateré de santo! ¿Adiós? Rayna terminada. Rayna. Curaría yo pero te voy a curar. Ah. Muere. Güey, oh. neta. Un enemigo sigue en pie. Porta ah. Spy caído en A. Ah. Voy a ir preparando ahí. Y Yi Yi. ¿qué es? Le voy a poner. Ahora que lo van a matar a <ríe> ¡Ganan los TT! ¡Zeta, ¡Es Zeta, es Zeta, es Zeta! Es zeta ¡Que tonta ¡Taco bueno, Jim! chicos, pero les ha gustado el video ¿no?